En hiperlimpieza contamos con una selección de bolsas de polietileno de mensajería, idóneas para oficinas, empresas de transporte y paquetería, tiendas y comercios electrónicos. Las bolsas están fabricadas en polietileno coextruido, un material que posee una gran resistencia al desgarre. Son de color blanco por fuera y negro por dentro, para mayor privacidad y cuentan con un adhesivo permanente que sella la bolsa de forma eficiente y segura. Podrá adquirir cajas completas de bolsas con un descuento especial. En la tabla que aparece en nuestra web, podrá comprobar el mínimo de compra por caja necesario, así como las medidas de las bolsas.